Hola, hola, ¿cómo están? Soy Sonia Cáceres, hago parte del club de creadoras de Carol. Hoy vamos a elaborar dos hermosos collares en cadena de aluminio. Las invito a que se suscriban a nuestro canal y a que me sigan en mis redes sociales como Sonia Cáceres Rayal Piso Accesorios, Sonia Cáceres Rayal Piso Masterclass y conozcan todo sobre mis cursos virtuales. Las invito a continuación a que vean nuestro video tutorial. Bueno chicas, y se ha quedado nuestro hermoso collar de cuerpo, miren los detalles, las cadenas como caen, queda súper lindo, lo pueden combinar con sus vestidos de baño, con vestidos de noche, ahora aprovechar que viene navidad y año nuevo, lucirlo con hermosos vestidos, con blusas, espero les haya gustado y lo realicen, nos dejen sus comentarios, nos etiqueten. Y no olviden seguirme en Sonia Cáceres, Raya al Piso Accesorios y Sonia Cáceres, Raya al Piso Masterclass. Nos vemos en una próxima ocasión.